nos vamos a llenarnos de buenas energías. Qué bueno. Sí, porque ya estamos en línea con nuestra compañera eh, Marta Mamani. Marta, buen día, buena jornada de jueves, ¿cómo estás? Buen día, buen día Eva, buen día Carlitos, ¿cómo está? ¿Cómo está toda la audiencia de LV7? Y así, con esta semana cortita, pero llena de buenas energías. Así tenemos que empezar el día, con buenas energías. Bien, y ahora hoy que te un... escuchamos mejor. Sí. Sí, <risa> bueno, muchas gracias. Yo también, con, con el solo hecho de saber que están toda la, la, la audiencia del otro lado, pero eso nos súper encanta, así que atentos a los temas que vamos desarrollando, siempre están haciendo los rituales, preparando todo y agradecer totalmente eso. Pero hoy nos vamos a un tema muy, muy importante y que debemos estar atentos siempre. Y vamos a hablar porque muchas veces las personas nos sentimos enfermas, pero ¿qué pasa? La casa, nuestro hogar, nuestra vivienda también sufre enfermedades. Pero hablamos de enfermedades enfermedades que serían eh, enfermedades del tipo energética, ¿sí? No, no estamos hablando de, de nada extraño, nada de esto, sino acá hablamos de energías. Bueno, ¿cómo identificar si tu casa está enferma? Sí, y hay síntomas, hay síntomas, como las personas sienten síntomas, o sea, de enfermedades, bueno, nuestra vivienda también, nuestro hogar, que eh, sufre esto. Pero, ¿cómo vamos a hacer? Así como, bueno, les dije, o sea, lo, nosotros nos enfermamos, pero hay ciertas enfermedades que afectan nuestro hogar. ¿Y cómo las identificamos? Por los síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son las señales que nos da esto de que, de que se encuentra un ambiente enfermo? Lo primero que empezamos a sentir son olores nauseabundos. ¿Les pasó alguna vez que estar en un lugar y sentir un olor así muy, muy feo y, muy y buscar en todos lado y no pasa nada? <risa> no, no hay nada. O sea, que yo diga, ¿y por qué? ¿Por qué se siente ese olor? Sí. Bueno, y generalmente eh, salimos, buscamos todo y... <risa> ¿Quién fue al baño, loco? Nadie, nadie. Y no, bueno, se sigue sintiendo. hay un olor a tomar acá. ¿Qué pasó? Y, claro, Exactamente. Es, es, verdad, o sea, es verdad eso. No sabés qué pasa. ¿eh? Y, y no se encuentra nada. Bueno, claro. ese es uno de los síntomas fundamentales. Después, ¿qué pasa? Se enferman las personas del hogar. O sea, no. por ahí... Eh, alguien se enferma y de repente decimos, uy, qué mala racha, se enferma uno, otro, otro y no sabemos qué pasa realmente. Vamos al médico y bueno, no no se encuentra, no se encuentra el origen de todo esto. Es verifico, eh, ¿no? otro, otro síntoma, las plantas. Las plantas del hogar se empiezan a secar así de la noche a la mañana, no pasan no. No, bueno, nada, nada y no. después... Las plantas, ¿no? Sí, bueno, las, las plantas se empiezan a secar, mm. o ya. Sea, eh, notamos que un día está triste, está marchita y el otro día totalmente seca, ¿sí? Okay. Los ambientes poco tranquilos, las cosas se empiezan, se empiezan a romper a veces de la nada, o sea, se me rompe la heladera, el televisor, eh, el ventilador, el aire y nos vamos quedando así una tras otra, y, y, la, y el dinero se nos va, queremos que arreglar una cosa, bueno, esto al otro día se rompe otra cosa, que a todos nos debe haber pasado esto, ¿sí? Bueno, ese es otro síntoma fundamental. Después, el desorden, el desorden que hay en nuestra casa, ¿qué pasa? Atrae esa mala energía también, si por ahí tenemos el ambiente de nuestro hogar todo desordenado, los platos sucios... Nunca, nunca hay que dejar los platos sucios, porque, porque eso es energía que va que nosotros los, nos estamos alimentando en en esos eh, objetos y nunca lo tenemos que dejar sucio, aunque sea enjuagarlos, sí, si por ahí no lo podemos, no tenemos tiempo de lavarlos bien, eh, únicamente los enjuagamos y los dejamos ahí, pero. Nunca dejar sucio, sucio las cosas, ¿sí? Los animales, ¿qué pasa con los animales? nuestras mascotas se enferman, eh, a veces el gatito, el perrito y todo lo que tenga de mascotas empieza a generar esos, estos síntomas. Otro síntoma fundamental y que esto ocurre a diario, las peleas. ¿Qué pasa? Sí, se genera una discusión de la nada y empiezan una pelea entre padres, hijos, eh, matrimonio... Alguien llega justo en ese momento de la pelea y bueno, cae también en eso. Eso es otro síntoma que decimos, ¿y por qué tanta pelea en nuestro hogar? ¿Por qué se produce todo esto? Pero otro síntoma fundamental. Eh, y bueno, ¿y cómo tenemos que, que hacer? ¿Por qué? Porque tenemos que sanar todo eso, tenemos que sí. sacar esa mala energía... Y, y lo primero que tenemos que hacer, eh, nuestro hogar debe estar lleno de paz y tranquilidad. ¿Qué hacer para protegernos? Bueno, Ya tomo nota, primero, decime. Estamos tome notas. nota, Eva. Sí, sí. Primero, eliminar todos los ambientes oscuros del hogar. Ajá. Sí, siempre tengo que tratar de, de iluminar, de poner luz. Poner luz a esos ambientes oscuros, donde yo tenga un espacio que no tiene luz, aunque sea algo, un foco chiquitito, algo que, que esté constantemente encendido, ¿sí? sí. Después, eh, bueno, eliminar objetos que no usamos, sacar ropas, que ya no usamos, que decimos, bueno, esto me puede me puede eh, ir cuando ya esté más flaquita, esto era de Mentira. mi tía, que esto era... <risa> y voy a y voy a guardarle. entonces, no, ya voy a bajar el peso y voy a usar este este vestido que me encantaba, este pantalón que me encantaba, no, lo debo sacar, ya eso es parte del pasado, como dijimos, el pasado ya no existe, ¿sí? Tenemos que sacar lo que no usamos, sacarlo de regales si está en buen estado, regalarlo a alguien y si no, si veo que está muy feo ya directamente descartar, si ¿sí? no, tampoco no debo regalar cosas que estén así muy muy feas, ¿Por qué? porque eso también vuelve a mí, o sea, eso que yo estoy dando vuelve así en otro sentido pero debo dar las cosas buenas ¿sí? eh, otra cosa realizar limpiezas profundas del hogar, como te, eh, por ejemplo otra cosa fundamental, eh, usar cortinas, todo ropa clara, ¿sí? el, por ejemplo la ropa de cama, cortinas, todo, todo debe ser claro para que para que ese ambiente se mantenga así iluminado y realizar limpiezas en nuestro hogar. La limpieza de laurel, que dijimos cuántas veces, es fundamental. Limpieza del laurel con con laurel, o sea, agua a hervir el laurel y con esa agua voy a limpiar. Normalmente, como siempre, y luego en el último enfoque voy sacando desde el fondo hacia adelante, ¿sí? Hacia, hacia la calle, eh, habitaciones, todo, todo, todo. Y con laurel. Quemar limón. Quemar limón. El limón es energía pura, ¿sí? O sea, me saca toda, toda la mala energía. Eh, quemar limón en una hornalla, cortar así... Dos mitades y poner en la hornalla Y ese aroma va a iluminar, va, perdón, va, va eh, en el ambiente del hogar, va a empezar a limpiar y a sacar esas energías malas. Ajá, eso ¿Sí? no la conocía. Sí, sí, el limón es buenísimo. Después, eh, debo armonizar también con perfume. O sea, debo mantener mi casa con algún perfume natural, algo... Eh, fresco, que me genere así buena energía, bueno, eso también, eh, estar vaporizando siempre con perfume, cosa que alguien entre a ese hogar y se sienta, se sienta buena vibra, no no llegue a un lugar que sea oscuro, que sea lleno de, de mala energía, nada de esto. Eh, luego, realizar el péndulo de protección, sí que ya lo dijimos también, eh, voy a colgar, en alguna parte del techo, aunque sea un péndulo, me voy a hacer con una aguja de hilo. Si es rojo, mejor, ¿sí? Uh -huh. Eso va a mantener un equilibrio en el ambiente. Y lo puedo tener en la cocina, lo puedo tener en, en los lugares donde más son más transitados. Muy buenos días, muy, buen al o sea, muy, muy, buen muy buen jueves. Y los a la dama de locución y al caballero también, como si también al equipo completo del programa. Tengan ustedes, pero muy, muy buen jueves. Tener, Igual para todo para el plantel, el plantel para de LB7 sí, Radio Tucumán. Fuerte abrazo por ahí del cielo fito. Ya les digo, no sirve. O sea, estos son fundamentales, cosas fundamentales que debemos estar atentos, detectar y tratar de sanar. Bien. La limpieza del laurel, el péndulo, el limón, son cosas protectoras. ¿sí? El vasito con agua, uh -huh. sal, sí. que ya lo dijimos también, eh, perdón, el vinagre y sal bajo de, de, la, de la cama o de un lugar que yo sienta que está muy cargado, también me saca la energía negativa y eso me va a ayudar a limpiar cosas fundamentales y muy buenas para realizar en el hogar. El hogar debe ser un ambiente tranquilo, lleno de paz, de amor, de tranquilidad, todo. Todo tiene que salir desde el hogar, así que a tener cuidado con esto. Bien. Perfecto, bueno, todos pues... los tips tomados, eh, anotados sí. y listos para poner en práctica. <risa> así es, exactamente, lo, lo tenemos que poner en práctica y agradecerle a toda la audiencia que todo, todos los días me está diciendo, ay, si yo hago esto, yo hice lo otro y así van eh, y me, me van diciendo, bueno, sí, sabes que va perfecto esto de la canela, sabes que hice el baño de tal cosa, sabes que esto y así, me encanta, me encanta eso, me encanta saber que están haciendo las cosas bien, que toman nota y que hacen bien los deberes y bueno, también agradecer a toda la gente, pero infinitos mensajes que me enviaron eh, por el día de mi cumpleaños que la verdad, con ese cariño de la gente Lo pasé súper, súper bien Y, Qué lindo y nos, a todos los audiencia No nos invitaste a tu sí. cumple Ah, estaba estaba no, Yo no invité a nadie Uy, Vino no, el que no, <risa> <risa> Vino no. quien quiso estar <risa> claro, Fue el que sabía de tu cumple Sí, y bueno La audiencia lo sabía, por eso me saludó claro. Claro que qué sí, increíble. está muy bien qué increíble. Bueno, qué alegría saber que disfrutaste Tu día especial, Marta es verdad. Muchísimas gracias Exactamente, así fue y Con todo el cariño de ustedes Y de la gran audiencia del EV7 Mejor todavía Y bueno, ¿cómo pueden comunicarse conmigo? Sí. En la página de Facebook Buenas Energías con Marta Mamani en Instagram como Marta Mamani 13 y ahí me pueden encontrar, consultar, eh, ir tirando tips, cosas que, creen, que quieren que hablemos, que ¿sí? eh, cosas así. Que cualquier aporte que tengan o cualquier inquietud o algo, se comunican conmigo. Ahí, a donde yo le dije en la página y vamos, fue a... yo la que responde, ¿no? <ríe> Porque eso también me preguntaron. <ríe> si, ¿quién me, si ¿Quién maneja la página? ¿No? Le dije yo, respondo. Todo, todos los mensajes. Así que muchísimas gracias a toda la audiencia, a ustedes por estar siempre y que tengan un excelente día. Beso grande, Marta. Gracias por estar con nosotros. ¿eh? Gracias. Muchas gracias.